La Mórbida nace en 2012 en la ciudad de Puerto Natales, provincia de Última Esperanza, Magallanes Fabián Borges, Iván Díaz, Freddy Farfán y Carlos Godoy Una de las características fundamentales del grupo es el no encasillarse en ningún género musical Hasta ahora la temática de sus canciones pueden comprender experiencias humanas propias, ajenas, el paisaje mismo y hasta nuestra historia regional Hoy hablaremos con ellos sobre la escena natalina, la magallánica, su discografía sobre todo de su última publicación Corolarios. En fin, con ustedes, La Mórbida. La Mórbida es un grupo natalino ecléctico. Estamos con don Fabián Borges y don Freddy Farfán. Muchas gracias por su tiempo, muchachada. Vamos a hablar un poco de lo que es y ha sido el trabajo de La Mórbida y, por supuesto, en qué están ahora y qué es lo que se viene. ¿Cómo está Fabián? ¿Cómo está Freddy? Bien, bien, Sebastián. Muy bien, bien. ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien, hoy hace tiempo que no nos veíamos, cabrón. Um, bueno, vamos a por ello. Um, corolarios eh, se traduce en términos prácticos en 11 canciones, donde se conjugan diversos ritmos, como el rock latino, el folclore, foxtrot, eh, son muchos elementos musicales y además le dan un poco ide de identidad a lo que es la morrida, porque nunca se encerraron y nunca se encasillaron en nada. No. Eh, Fabián, nos podrás decir, contar un poco qué es Corolarios, eh, por qué nombran así el álbum y, bueno, algún, algún otro dato que quieras eh, comentar sobre el disco. Sí, bueno, Corolarios eh, se asemeja mucho a lo que fue nuestro primer disco eh, del año 2013, el cual igual consta de amplia libertad en los estilos. En ese primer disco tenemos hasta una ranchera, que, que es la C10, por ejemplo, y pasamos por el folclore, y pasamos por el blues. De ahí tuvimos el Junto al Fuego, que fue, ya fue un disco más centrado, que tenía que ver con la inmigración chilota. Ahí netamente es prácticamente folclore. Y de ahí vino corolario, Vino cinco años después de Junto al Fuego, desde el 2014 que no grabamos nada, y salió este disco muy similar al primero, muy, muy libre, con, con harto rock, con harto pop, con harto blues. Y el nombre corolario, Corolarios, en el fondo, viene a, a definir eso. Corolario es conclusiones, es resultados. Fueron cinco años de, de canciones dispersas, en el fondo, que se juntaron en un disco, que fue este, este Corolarios que lanzamos en agosto del año pasado. Oye, Frey, tú entras, hecho, eh, como parte ya. Fija, en el line-up de La Mórbida, en este álbum. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo entras? ¿Estuviste antes o no? ¿Cómo fue tu aporte dentro de Corolarios? Eh, bueno, nosotros con Fabián ya nos conocíamos de unos años atrás. Eh, tuvimos un proyecto juntos también. Y la mordida siempre estuvo ahí, como que era Fabián tocaba con nosotros en el otro proyecto y él tenía la mordida y, y más de alguna vez me, me, había, me había comentado que, que yo podría quizás calzar ahí eh, con el bajo. Pero no, nunca se dio porque siempre ellos igual, constantemente, si bien habían eh, pasado distintas formaciones, eh, siempre también había un... un bajista digamos estable y lo otro como yo tenía mis otros proyectos también eh, no se daban no, al momento pero eh, pasó que necesitó un par de colaboraciones me pidió y yo obviamente con gusto accedí y de ahí se fue dando el momento que, que llegó este disco de la mórbida y fabián me pidió que yo grabara eh, los bajos eh, como músico invitado en realidad. Finalmente terminé grabando casi, no sé, hartos temas. No, no, no la totalidad del disco, pero, pero más de la mitad. Entonces, y después de eso ya eh, paso a ser parte oficial de La Mordida, eh, porque también me eh, sentí como esa atmósfera cuando fue a grabar de, de como de, yo, yo tengo que estar aquí, no sé, algo, algo me me dijo que yo, yo tenía que ser parte porque yo sabía que, que o sea es muy es muy muy cercano a la música que a mí me gusta se había dado la atmósfera entonces para, para que sí. se dé y, se, y puedan trabajar eh, claro. de una manera más libre cierto a diferencia de cuando Exacto. uno entra a un grupo y te dice no tus influencias tienen que ser estas y estas porque eso, eso es lo que vamos a hacer Acá claro, es como un poco lo contrario, ¿no? Que, <ríe> es como lo exacto, contrario. Claro, simplemente que, que no sé, porque yo lo, lo, había, lo había hablado un par de veces antes, ese de ese el tema de la creación musical. Y digo, así de repente, no sé, salíamos a tomar una cerveza y tiramos la talla de, ya, pero si yo entro a la mórbida, este, tú y qué quieres que haga, le decía yo. Le, que yo toque lo que tú quieres que yo toque, o, o me decís, no, haz tú tus líneas de abajo, no, obviamente yo te voy a dejar a ti, y todo ese tema es, es, es, es cuanto es. Puede sonar de repente como batalla y huevo, pero en realidad es, es muy importante, ¿cachai? ¿sí? Porque no es lo mismo que que te diga, no, tú vienes a hacer esto o... Vale, pues, juegue, ¿cachai? Mm. ¿sí? Es distinto. Mm. Sí, pues la, la idea siempre es tratar de dejar la, la canción lo mejor posible. Pues. O sea, es un trabajo en equipo. Entonces, al final, entre todos, sumamos para que el resultado sea, sea bueno. Al final, el tema es ese: o sea, al final uno interpreta, pero al final las canciones tienen vía propia, finalmente. O, oye, a propósito de, de, de estar trabajando eh, cómodos o estar trabajando incómodos, llega pandemia, llega la cuarentena, las cosas se complican, los grupos tratan de comenzar a trabajar de, a como de lugar. ¿Cuál ha sido eh, la alternativa que ha seguido? La Mórbida, en este contexto donde, donde no nos podemos juntar, donde no nos, no podemos ir al local a ver ni siquiera el ensayo, de, de hecho ni siquiera uno se puede juntar a ensayar. ¿Cómo, cómo ha tocado esto a La Mórbida eh, y en qué están? Sí, bueno, comenzamos a, a cuando ya se empezó aquí en Magallanes a, a esparcirse el, el COVID, tomamos la decisión de empezar a grabar en la casa de manera digital, algo a lo cual le llamamos digitalmente conectados. Entonces empezamos a repasar canciones de la banda, de todos nuestros discos, de los tres discos, y grabarlos cada uno en su casa con un celular simplemente. Tratamos de eh, evitar la, las interfaces y tratar de grabarlo lo más cavernícola posible, solamente el celular, el instrumento y, y uno. Eso fue. Partimos por eso, ya después se empezó a abrir un poco más el tema de... Bueno, aquí en Natales demoró en llegar la cuarentena, entonces sí podíamos juntarnos de vez en cuando a ensayar, y salió la participación en, en algunos festivales como el, el del Blackout, eh, el no recuerdo el nombre. Y bueno, y de ahí una grabación que hicimos en estudios Sonaiken, que es un, un show como de una hora. ¿Gulaya un de... Fest? Ah, es el Gulaya Fest, sí. Ah, el Gulaya Fest. Igual ¿Eh? yeah. bueno, estuvimos ahí, sí. Freddy, ¿Cómo fue esto? ¿Dónde esto? ¿De qué se trata esto de Sonaiken? ¿De qué se trató la, la, la sesión esta? Kino es un estudio de grabación que, que está aquí en Puerto Natales de unos amigos nuestros, de, muy bien equipados, muy bien muy profesional y ellos hicieron unas sesiones de, de, de... empezaron a hacer sesiones todos los domingos de música en vivo con banda natalina eh, y, y cuento el tema de sonido y, y audiovisual Así que, excelente, nosotros nos avisaron y, y obviamente accedimos a participar. Eh, un, era una hora de una tocata que había que llevar allá y ellos nos grababan y lo transmitían para toda la tarde. Así que, ese, lo, otro, lo, lo importante es que queda el registro ahí, audiovisual de, de, de, una, de un, un concierto que hicimos. Entonces, fue excelente para nosotros porque, aparte que nos vio toda la comunidad, eh, el sonido y, como te digo, y el, y el audio que sacáis de esos registros son únicos. No es como que uno pueda, quizás, que te graban de un celular ahí en una tocata, eso ahí es, es algo bien profesional. Así que, contentos con esa tocata y bueno, y con las demás igual, porque de ahí pudimos sacar videos también para presentar los otros festivales que decía Fabián y, y otro que fue como, tuvimos otro de nuestra, eh, fue autogestionado, que fue el de La Tribu que tuvimos uh -huh. ahí unos videos igual que, que nos sirvieron para... De ahí había otro festival, creo, el, el, el de Porvenir, ¿no creo también? Sí, no, creo, que, creo que es un programa. Eh, es un programa de los sí? chicos. Sí, los de Spora Surf Rock, puede ser. Ah, sí. Yeah, ¿Tienen un... preguntas por eso en sombrero? Eh, sombrero. En sombrero. Sí, ellos tienen un programa que lanzan un, un, un clip una vez a la semana. Ruidos con sombrero sí. se llama. Sí. Eso, sí, así. igual nos contactaron, así que igual iríamos a hacer algo, y si no, bueno, tendremos que re, ir a, a, a lo, lo que hemos grabado antes, antes de la cuarentena. Se van a estar reinventando, van a estar reorientándose, mm. Fabián Borges, Freddy Farfán, La Mórbida, sí, sí. muchas gracias muchachos por esta conversación, ha estado genialísimo, y nada, mm. algún pequeño mensajito que quieran compartir. Aguantar nomás y seguir creando para que cuando se acabe todo esto haya material para, para compartir y seguir en, en la rueda, que no se acaben las que, canciones. Que nos acompañen ahí y nos sigan en Instagram, Facebook, redes sociales, La Mórbida, y que escuchen música regional, música local, que apoyen a las bandas, ¿eh? y ahí vamos a estar en la, la resistencia musical, pase lo que pase, ¿no? aguante los grupos Ahí regionales, hay. aguante la mórbida muchas gracias muchachos, nos vemos perder